Buen día, soy Ignacio Gullo y voy a hablar de los peajes en las autopistas portuguesas. el mejor lugar para empezar a hablar de este tema es aquí, en la Plaza de España en Vigo, en Galicia. ¿Por qué va a ser Vigo el mejor lugar para hablar de los peajes en Portugal? Lo voy a explicar. Justo aquí, detrás de mí, comienza la Avenida de Madrid, que se llama así porque es tradicionalmente la carretera que conducía a Madrid y también la carretera que al paso por el municipio de Oporriño permitía tomar a la derecha, en dirección a Portugal. Pero cuando a finales de los años 90 fue remodelada en autovía, el nudo viario cambió. Yo descubrí este cambio cuando hice un viaje al Algarve en el año 2000. Y descubrí que saliendo por esta avenida y continuando todo derecho, al pasar el municipio de Porriño, se continuaba hacia Portugal. Y nada más entrar en Portugal se enlazaba con la autopista de peaje a 3 en dirección a a Braga y Porto, y después se enlazaba con la autopista de peaje 1 en dirección a Lisboa. Por lo tanto, esta avenida bien podría llamarse Avenida de Lisboa. Y todavía más allá de Lisboa, se podía continuar por el puente 25 de abril y en dirección a Setúbal y al Algarve. Estamos hablando del principal eje de comunicaciones de Portugal, las autopistas operadas por Brisa, que atraviesan el país de norte a sur. Además de este eje de comunicaciones principal de Portugal, hay muchas otras autopistas. Muchas de estas autopistas fueron construidas para ser gratuitas y eran conocidas como «scut», que significa sin coste para el utilizador. Sin embargo, con el paso del tiempo, casi todas pasaron a ser de pago. En Portugal hay cinco maneras de pagar los viajes. El primer método de pago es el pago en cabina. Sin embargo, en Portugal, este método no está habitualmente disponible en las autopistas que eran las antiguas scooters. Probablemente, este hecho tenga relación con que estas autopistas han sido concebidas para ser gratuitas y, por tanto, tengan muchas entradas y salidas, y por esta razón no sea rentable instalar puntos de pago en todas esas entradas. Las otras cuatro maneras. Son de peaje electrónico. El peaje electrónico se indica con la siguiente señal. E incluye siempre grabar las matrículas de los vehículos con cámaras. Las autopistas que eran antiguas Scud, total o parcialmente, y ahora solo se pueden pagar por peaje electrónico, son las siguientes. A4, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 y A42. La segunda forma de pago es el postpago, solo disponible para vehículos de matrícula portuguesa. Estamos delante de un establecimiento de CTP en Portugal, que es, junto con los establecimientos de agente PayShop, uno de los dos sitios donde se pueden pagar las cajas electrónicas. ¿Y cuáles son las tiendas de agente PayShop? Pues muchas tiendas y bares también que utilizan esta forma de pago, identificada por este logotipo. Por ejemplo, supermercados Coviram. Venir aquí e identificar la matrícula del vehículo. Esto tiene que hacerse después del paso por el peaje. Dos días después, si esa fecha cae en sábado o domingo, pasa martes. Y a partir de ese día hay cinco días útiles para hacer el pago. La tercera manera es el prepago con tarjeta. Hay que comprar una tarjeta de peaje, esta es la más barata, es de solamente 5 euros. Tenemos aquí la tarjeta y tenemos que rascar el código oculto. Ahora que sabemos el código de la tarjeta, cogemos el teléfono móvil y enviamos un mensaje al teléfono de Portugal con prefijo más 35 1 922 29 89 89 con el siguiente texto cttcd, espacio, asterisco, matrícula del vehículo, asterisco, espacio, código. El código tiene que ir todo junto. Dos minutos más tarde se recibe un mensaje de confirmación en el teléfono móvil. La cuarta forma de pago es el pago por vía verde, que se consigue en tiendas de vía verde como esta de Porto, que está detrás de mí. Consiste en instalar en el coche... Un dispositivo electrónico que hace que cada vez que se pase por un peaje, se genere automáticamente el cargo correspondiente dirigido a una cuenta bancaria en un banco portugués. La quinta forma de peaje, conocida por EasyToll, está disponible solamente para vehículos de matrícula no portuguesa. Consiste en asociar una tarjeta de crédito Mastercard o Visa a la matrícula del vehículo. Este trámite cuesta 60 céntimos, a los cuales se irán añadiendo los costes de los peajes por los que se vayan pasando. Al final del periodo de 30 días, se cargará en la tarjeta de crédito el importe acumulado. Esta forma de pago solamente puede conseguirse en unos puestos de peaje especiales que solamente sirven para este fin, situados en los siguientes lugares. En la autopista A28 en el área de servicio de Viana de Castelo en la autopista 24 a 3 kilómetros y medio de la frontera española entre Chávez y Berín, en la autopista 25 en el área de servicio de Alto de Leomil. y por último en la autopista 22 en la Re Villa Real de Santo Antonio.